El Observatorio de Nuevos Medios en Español nace de la idea que tuve en referencia a, a que no existe ahora mismo un censo donde estén todos los nuevos medios que van surgiendo en español, en, en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica… Pues, eh, me presenté a las ayudas de la Fundación BVA a investigadores y creadores culturales en el 2005 y no me lo esperaba, pero me dieron la ayuda para generar toda la plataforma donde poder censar los nuevos medios. Antes había hecho un estudio previo de lo que se escribe en español en Internet a través de haber coordinado el libro de la Fundación BVA de escribir en Internet también hice un estudio de nuevos medios en España, cómo es el perfil del emprendedor en periodismo, cómo son los nuevos modelos de negocio que surgen en, en los nuevos medios, de dónde se financian, qué ayudas reciben si tienen alguna, cómo es el equipo, de dónde obtienen el dinero para seguir viviendo de esto... Y con todo esto, lo que me quedaba era ampliar este estudio a lo que son los nuevos medios en todo el ámbito del español. Considero que en Internet no hay fronteras, sino que la frontera la marca el idioma en el que haces la búsqueda. El Censo va a recopilar los nuevos medios que aparecen en español o que ya existen, que hayan nacido digitales. Uno de los problemas al principio ha sido identificar qué es un nuevo medio y qué no es. Por ejemplo, un blog no es, entendemos que no es un nuevo medio. Entonces, una vez eh, identificados y clasificados, se hará por países, por zonas, por temática... Cada medio tendrá una ficha, la ficha del medio tendrá información sobre el medio y a través de los datos que nos proporciona Twitter, atacando la API de Twitter, vamos a sacar el nivel de engagement, el alcance, la amplificación, el reconocimiento de la marca, el horario medio de emisión, cómo crece la audiencia y los listados que tiene. Esto nos va a proporcionar una, una información base para empezar a trabajar con distintos medios a nivel individual y luego a nivel general. Una vez tengamos la ficha de cada medio, lo que nos va a permitir el observatorio es comparar los medios, hacer un ranking con histórico sobre cómo van evolucionando, la cobertura geográfica, es decir, el nivel de influencia que tienen a nivel mundial o a nivel local, depende de cada medio, desde el país de origen, la temática, podremos hacer búsquedas por temáticas, por ejemplo, quiero saber todos los medios que hablan de béisbol en español. Entonces, nuevos medios que haya, podremos a través del buscador localizarlos. También el periodo, comparando unos con otros, eh, cuando son más activos, cuándo menos, desde el momento que nacieron y cómo va creciendo su audiencia. Todo esto se va a determinar en lo que es la plataforma web, donde tendremos mapas de influencia y visualización de todos los datos. En un principio, en el inicio del proyecto será a través de los datos de Twitter, con visualización en mapas, en, en gráficas, etcétera, para después ampliarlo a otras redes sociales.